Bueno, estoy aquí ahora mismo en, en Lima, Miraflores, Perú, y bueno, te voy a contar una historia que, que desde luego tiene un aprendizaje, pues bueno, que además se asemeja mucho a, a, al tema de los negocios online, ¿no? Y es que he llegado aquí muy flipado, o sea, esa es la, la puñetera realidad, he llegado súper flipado, y entonces hace unos días, bueno, pues me dieron el contacto de esta persona que está aquí detrás, eh, el gordo, ya, ya simplemente con, con el apodo que me, o sea, que me dijeron pues más o menos pues ya tenía una intención ¿no? de qué persona pues me encontraría ¿qué pasa? que el tipo súper majo y demás y, y, y bueno, pues eh, vi el mar eh, hablando con él, me vine arriba y dije venga, pues dame una tabla que, que me meto yo solo ¿no? y me dice, ¿no quieres clase? y le digo, no, yo ya soy yo, yo estoy ya me lo sé, ¿no? yo estoy ya me lo sé cojo mi tabla y mientras, bueno, estoy como 10 o 15 pasos además tampoco había mucha mucha gente eh, doy como 10-15 pasos voy a entrar al agua y ahí bueno pues con muchas muchas rocas ¿no? entonces me dice oye no quieres unos, unos patucos de estos no que son como, pues, como pequeñas botas para, para surfear y le digo no, no no no te preocupes estoy bien así bueno es entrar dos metros al agua y, y, y ya siento pues todas las rocas ahí Veo hasta, hasta erizos y digo, madre mía, ¿dónde cojones me he metido? Total, que como yo ya me lo sabía, pues entro a, hacia adentro del mar con, con, con mi tabla. Eh, literalmente me costaba la vida hace, bueno, como llevo ya como un mes, casi un mes y medio más o menos por, por Latinoamérica, por Colombia, por Miami y ahora aquí en, en, en Perú, pues no he podido entrenar o no he podido llevar el ritmo que, que sí que llevaba antes, entonces... Bueno, pues, eh, me cuesta mucho entrar, me, me empiezo a frustrar con, con, conmigo mismo, joder, es que por más que remo no avanzo, es que las horas me llevan para atrás, es que no sé qué hacer. Y veía al, al fondo, bueno, que estaba el, el, el, el profesor eh, dando clase con otros alumnos que se están pasando genial, que estaban cogiendo olas. Y yo, súper frustrado, a 20 metros de ellos, cagándome en todo, que no podía, es un estrés. ¿En qué hora? Y yo me lamentaba, ¿no? ¿En qué hora he cogido esto, joder? que oh y boom y otra ola me tiraba para atrás, ¿no? y mientras me quitaba el agua de la... De la frente y... y, y trataba de, de... de... sacar el agua que había entrado en mi nariz... me llaman... desde lo lejos... y claro... digo, no sé si es porque estoy haciendo algo mal, porque me estoy metiendo en la ola de alguien... es decir... bueno, yo surfeo algunas veces, pero tampoco conozco las reglas del surf, es decir... no, no, no, no... pues no sé... total... Que ya veo y que me está llamando es el, el gordo desde, pues, desde la orilla de la playa, ¿no? Además a, o sea, a grito pelado y, y, y diciéndome con la mano que, que vaya, ¿no? Hacia él Digo, hostias, la que he liado, ¿no? Y más pues con todo el tema del surf Que quizás la gente es como muy, muy reservada muy, muy, bueno, pues muy... Oye, que esta es mi playa y estas son mis olas, ¿no? Entonces voy hacia él como puedo Sin haber cogido ninguna ola Y me dice, mira Mi recomendación... He visto, o sea, te he visto entrar, veo que, bueno, pues más o menos, joder, la técnica de nada la tienes, eh, pues, o sea, yo, yo he surfeado, quiero decir, pero eh, no quieres de verdad coger una, o sea, que meterte con el, con el profesor e ir adentro, a y dije, pues, sí, o sea, en ese momento cuando, <coughs> perdón. En ese momento cuando, cuando dije que sí, fue como una patada a mi ego de, de, de, oye Dani, es que no te creas el mejor, es que no tienes que demostrarle nada a nadie, si es que la cosa va de ti, la cosa va de divertirte, la cosa va de, de, de dejar todo a un lado, ¿no? Y bueno, pues me pongo con el profesor, nos metemos al agua y te prometo, literalmente te prometo que ha sido la, la mejor ola que he cogido en toda mi vida. O sea, yo ni me lo creía. No me, ha, no, o sea, no me ha enseñado cosas nuevas. Simplemente el hecho de estar ahí con alguien que ya sabe, que, que pues sabe conoce la playa, conoce el lugar, conoce el, pues, cómo son las olas, cómo cogerlas, cuándo, etc. Eh, simplemente eso me ha hecho avanzar mucho más rápido y como te digo, he cogido una de las mejores olas de mi vida. Que cuando, cuando he terminado de cogerlas, imagínate, ¿no? Eh, me levanto la ola, empiezo pues a, a, a recorrer la hora con, a la ola con la tabla. Yo estaba encima con una sonrisa, no había, no había nadie, nadie me veía, pero yo era feliz encima de la, de la tabla. Recorriendo la ola hasta el final habré durado, no sé, como 45 segundos quizás encima de la tabla con la, con la ola. yo me sentía como, no sé, como si estuviese en un, en un teatro con miles de personas y todas me estuviesen mirando, ¿no? Y, y cuando me he bajado, es que te prometo que casi me pongo a llorar de la, de la alegría. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque muchas veces, y sobre todo yo al principio, no me dejaba ayudar, ¿no? Bueno, esto ya lo miraré yo por YouTube a ver cómo se hace. Ya, ya lo miraré yo por Google a ver cómo, a ver cómo se hace, ¿no? Y, o esto ya, ya lo sé yo. Ya, yo ya sé esto de los negocios online, yo ya sé esto de las redes sociales, yo ya sé esto. Pero a veces eh, es mucho mejor invertir en alguien que ya haya pasado por ahí. Porque... Y esto es una frase que quiero compartir contigo y es que donde hay resultados que no tienes es porque hay información que desconoces. Y a mí en cuanto a temas de, de formación, no, no me, no me supone un esfuerzo no, o no escatimo a la hora de invertir. O sea, he invertido pues, grandes cifras, es decir, te hablo de programas pues, de, de varios miles de euros en formación y no tengo problema, ¿no? Pero trasladar esto al mundo offline sí que, sí que ha sido como un... Uff, ¿no? Como Joder, tener que invertir en, en que alguien me enseñe ha sido como... ¡ah! Pero bueno, eh, lo volveré a hacer una y otra vez y más después de, de esta bonita experiencia que he tenido aquí en, en Perú-Lima. De verdad, que... Joder, que es que cada país que voy, cada cosa que aprendo, cada, cada aprendizaje de estos, bueno, pues no tiene precio. Así que nada, es una, una pequeña reflexión que quiero compartir contigo y es que, de verdad... No creas, que lo sabes no creas que lo sabes todo, no quieras ir solo por tu cuenta, porque seguramente lo puedas lograr, es decir, si yo hubiese estado ahí cinco horas más, lo hubiese logrado, pero todo ese tiempo que hubiese estado yo ahí, todas las, pues tú imagínate, todo el agua que me hubiese podido tragar, me lo he evitado simplemente invirtiendo en alguien que ya sabe, que conoce las olas, que conoce el lugar, etc. Así que bueno, simplemente esa, esa pequeña frase que quiero, que quiero dejarte aquí y es donde hay resultados que no tienes es porque hay información que desconoces un fuerte abrazo